es la canción que le da nombre al EP y, y para mí otras alas, o sea, yo siento que en realidad es como la última canción de verdad del EP, porque a nivel de, como de mensaje y de, de, lo que yo, como de lo que yo quería contar, es como si sintiese que, cerra, que, que cerraba un poco el círculo con esa canción. O sea, es como después de un montón de sensaciones súper locas y súper intensas y de subidas y bajadas y un montón, sí como de muchísima intensidad es como la calma después de la tormenta, cuando ya todo, todo lo intenso de verdad ha pasado un poco, es como que haces un balance general de, de la situación y, y eso, y como que pones como un poco de fin a una etapa, por decirlo así. Yo la siento así la canción, por eso se llama también así el, el EP. Y um, otras alas es colaboración con Marem Latson, que bueno, quedamos para componer eh, y finalmente pues eso, tuvimos como una conversación durante todo el día, estuvimos hablando de un montón de cosas súper guay, estuvimos muy muy a gusto y fue como que dije, joé, me sabe mal que esta canción sea solo para mí, o sea, me gustaría hacer la colaboración con ella porque ella es una tía súper guay que tiene unos valores brutales y que, y que tiene muchas cosas que contar y un, mucha originalidad y como un camino súper concreto y que no, no deja que nada como que le, le tire de su camino y me parece una mujerona con todas las letras y, y fue como me encantaría hacer esta canción con ella entonces está, está muy guay que sea ella la colaboración y eso que esa canción es como súper importante para mí y bueno los productores de otras alas de la canción son eh, Luis y René que son brutales, o sea, encima son dos personas con las que he estado desde el principio de todo porque fueron los primeros productores con los que me junté. Que hemos hecho como un par de temas o tres ya, pero al final el, el único que ha salido de momento es otras salas, pero tengo muchas ganas de seguir trabajando con ellos porque son brutales. Y me entienden a la perfección, han visto como todo el proceso de creación de todas las canciones y han dicho, o sea, en plan, realmente ha sido un gusto trabajar con ellos porque son personas que me entienden perfectamente y que apuestan un montón por lo que yo, por lo que yo quiero hacer. Y, y ha sido increíble, encima que, que, le, que produzcan otras salas para mí es como súper especial y les tengo un montón de cariño y, y les amo, un besito para ellos desde aquí.